Chicos, estoy grabando, miren eh, Yuli, mire, Es una forma circular Mire, ve Sí, ¿no? Ve ¡Yu! De tu cámara, sí, ve Estoy grabando, estoy grabando ¿Qué hora es? Hablen, hablen El día estamos jueves be.